¡Pablito, Loro! ¿Cómo estás? ¡Buen día! ¡Buen día, Nancy! ¿Cómo andas? ¡Bien! ¡Muy bien vos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Fue tu cumple! Así es, gracias eh, Bueno, no trajo torta y tuvo varios festejos, le cuento a la gente, pero torta no pues, nada. Y si me seguís llamando Diego va a ser complicado, ¿no? Hace bueno, un rato los chicos te estaban explicando que era yendo o no llegando, ahora vos te confundís los nombres, yo creo que acá está pasando algo, ¿no? Hay que empezar que, a... Lo, ya te dije, lo que pasa es que vos venís menos, entonces, claro... Capaz que en algún momento te digo Belén. No, no, está bien. Bueno, te agradezco por, por el saludo de cumpleaños, la verdad que muy contento. Cumplí 41 años. Ajá. Qué raro, ¿no? Yo me acuerdo que cuando teníamos 15, 16 años, a los 40 años nos veíamos grandes, nos veíamos claro. viejos. ¿Y vos cómo te ves hoy? Yo me siento bien, ¿vos? Bien, muy bien, muy bien. Sí. ¿Te, ¿Te acordás de los Yo no nombres? tengo 41. <risa> Pero no tienes problema de memoria, los nombres los recordás bien. Estoy teniendo, bien. estoy teniendo como algunas algunas cuestiones, sí. no, no se nota, venís bien igual. Sí, gracias, gracias. Bueno, Pablo, lo que pasa es que hoy traes un tema que va a poner, quizás, nerviosos a algunos o a algunas. ¿Qué pasa con las finanzas en una pareja? Hoy a la noche muchas parejas se van a replantear si siguen juntos, si mm. están haciendo las cosas bien... Este título que hasta las finanzas no se paren. Mira, yo tengo una pregunta. ¿Alguna vez con tu pareja tuviste una cita financiera? No. Bueno, una cita financiera es juntarte con tu pareja, dejar todos los papeles arriba de la mesa, contarse cuánto gana uno, cuánto gasta cada uno. ¿Alguna vez tuviste una cita financiera? No, así formalmente no. Pero de a poco uno se va conociendo, ¿viste? Es como que vos vas conociendo datos quizás de la otra persona eh, de a poquito mientras vas en la relación también, ¿o no? Claro, por eso se dice que muchas veces conoces a tu pareja cuando te separás. Claro, Mirá, bueno. hay, hay un dato en que salió el otro día que los motivos de separaciones el primero es la infidelidad y el segundo las cuestiones económicas. Mm, claro. Entonces cuando yo digo esto de la cita financiera, más que una cita financiera hay que hacerse un chequeo financiero con la pareja. ¿Qué significa esto? Una vez por año, una o dos horas, puede ser en enero o febrero, tienen uh -huh. que blanquear toda la situación en la pareja. Mostrarse los recibos de sueldo, cuánto ganan cada uno, claro. y especialmente cuáles son los objetivos de la pareja. Cuáles son las metas individuales y las metas en conjunto. Las metas individuales puede ser Nancy quiere este año hacer un curso, uh -huh. Nancy quiere cambiar la computadora. ¿Y cuáles son las metas en conjunto? Puede ser nos vamos de vacaciones, nos claro. vamos a casar, vamos a comprar el departamento. Uh -huh. Después también ver... ¿Quién va a pagar las cuentas y quién va a hacer las inversiones en la pareja? Y especialmente, ¿cómo vamos a pagar los gastos? Porque particularmente, si hoy ha cambiado mucho los roles en la pareja, por ahí la mujer gana más que el hombre, uh -huh. entonces a veces decimos, bueno, gastamos 50.000 y ponemos mil pesos cada uno. Pero si vos ganás mil y tu pareja gana 50.000, para lo que es los mil pesos, equivale el 50% de su sueldo. Claro. En cambio, para vos el 50%. Entonces lo que hay que hacer ahí en la pareja, un equilibrio. Uh -huh. Hay que decir, bueno, de lo que ganamos el 35% lo ponemos para ver el tema de los gastos, ¿no? Estos gastos que tenemos diarios de... Claro, en conjunto. En conjunto. Y que sea muy equilibrado porque si no puede crear muchas diferencias en la pareja. Fíjense que cuando una pareja se separa, lo primero que está en discusión son los bienes. Uh -huh. Entonces, aunque parezca una locura lo que estoy diciendo hoy, es fundamental que las parejas se tomen un rato, aunque sea una hora o dos horas al año, y puedan tener una cronología y una metodología de cómo van a llevar adelante su economía. Claro. Que conozcan, por ejemplo, tus deudas, que sepan a dónde vos apuntás, qué querés lograr este año. Uh -huh. Y bueno, charlar un poquito en pareja sobre cómo vamos a afrontar, porque hoy es la segunda causa de separación en todo el mundo. Claro, por un lado eso, ¿no? Acá estamos hablando de dos personas, por ejemplo, que tienen un sueldo. Pero hay algunas parejas en donde uno tiene el sueldo, el otro se queda en casa, pero ellos también, ¿no? Tienen que compartir, si se quiere, eh, cuánto es lo que gana, cuáles son las metas en conjunto, porque están conviviendo, en definitiva. Es que es fundamental que quede claro. Imagínate que yo en 15 años de servicio financiero he visto, no sé, una pareja que ha ido a la, al banco, a la caja, y se ha encontrado sin plata. O la persona que ponía, los, por ejemplo, los ingresos para dar una tarjeta de crédito... El adicional el que no trabajaba gastaba mucho más que el titular. Claro. O el que tiene una caja de seguridad, un día discutió con la pareja, fue el otro, le sacó toda la plata de la caja de seguridad y fue. Al otro día se encontró sin nada. Viste que por eso dicen uh -huh. que a veces cuando vuelves a la pareja cuando es el momento de separarte. Sí. Entonces esa experiencia me recae en decirlo a la gente, me está pasando a mí cada vez que la gente cuando viene a invertir, invierte en conjunto. O sea, yo conozco a la pareja en sí, me doy cuenta quién es el que maneja las riendas, quién es el que está ahorrando para después invertir. Uh -huh. Pero es muy claro lo que vos estás diciendo, que es fundamental que la pareja tenga en claro cuánto gana cada uno, cuánto va a aportar cada uno. Si vos ganas 100 y el otro gana 50, que sepan cuánto van a aportar cada uno. ¿Ok? Uh -huh. ¿Quién va a pagar los impuestos? ¿Quién se va a encargar de las inversiones? Que tengan un fondo para darse algún tipo de gusto también, ¿no? Sí. Eso es clave, que la pareja pueda sacar un unos manguitos al mes para darse un poquito de gustos, pero que tengan muy en claro cuál va a ser la metodología de la pareja. Que hace seis o siete años hablamos de este tema y decían no, mira, yo me encargo de esto, de la luz, vos del gas, pero cuando empieza a pasar el tiempo, viste que las parejas, no, yo estoy poniendo más, vos estás poniendo menos. Claro. Y eso es lo que genera mucha discusión. Y después también, si hay hijos de por medio también, ¿no? Empieza, bueno, no, pedir a tu papá porque yo ya te compré la zapatilla. O no, pedirle plata a tu mamá porque yo ya te, no sé, te pagué el taxi también, ¿no? Por ejemplo, ahora cuando se separan las personas hasta que hacen el divorcio, que generalmente la gente hoy se está separando y viven en diferentes casas, bueno, vos encargate de, de los gastos del chico, yo de la menor, vos del mayor. Uh -huh. Y eso termina teniendo uno... Pagando más que otro y termina llevando a muchas discusiones. Por sí. eso el sentarse y hacer este chequeo financiero que no tarda más de dos horas y parece muy loco, ¿no? Porque no sé cuánta gente lo hace realmente, uh -huh. yo lo he hecho siempre. Eh, ayuda muchísimo a que puedas tener, como digo yo, ¿no? En cuentas claras, cuentas claras. Amores largos. Claro, hasta a veces eh, hasta se nota como una cierta vergüenza, ¿no? A veces dicen, no, no, bueno, yo no cuento cuánto gano. Se nota como esa privacidad todavía en una pareja donde se tendrían que contar todo también, ¿no? No, sí, aparte es muy usual de que, por ejemplo, vengan los recibos bueno, de, de tarjeta y vos veas gasto, que le digas, vos estás pagando La adicional de tu pareja que no trabaja, por ejemplo, le pedís que haga una ayuda que maneje bien los gastos y te viene con un gasto, no sé, del 70% de tu recibo de sueldo de tarjeta de crédito. Uh -huh. Entonces es fundamental que si vos me decías, no yo no trabajo, soy ama de, de casa y ayudo, bueno, aunque sea no tener gastos de más que lo involucren al otro, porque el otro claro. va a decir, che, yo estoy trabajando todo el día y vos venís y me gastás el 50% del sueldo en tarjeta de crédito. O por lo menos que el otro sepa en, en lo que creo... estás gastando, ¿no? Sí, sí, igual eh, eh, el consejo mío siempre es que cada uno tenga eh, sus cuentas bien caladas y si pueden tenerlas separadas también es muy bueno. ¿Está bien? Yo digo que el chequeo financiero es muy bueno cuando la pareja cuando tiene una proyección para adelante. Si una pareja recién se está conociendo, van dos o tres años de relación y todavía no piensan en casarse, yo digo que cada uno maneje sus cuentas, especialmente si no viven juntos. ¿Está bien? Sí. Eso para mí es muy importante. Pero cada vez más, aparte del rol de la mujer en las inversiones, ya hace cuatro o cinco años en Valarsa, de cada diez inversores, uno era mujer. Hoy son cuatro. Uh -huh. Y cuando vienen a Valarsa, generalmente, ya son vienen en pareja directamente. Se manejan en conjunto claro. y también tienen que saber qué significa tener una inversión en conjunto, ¿no? Uh -huh. Que cualquiera puede venir y retirar la inversión, o sea, cada vez se van informando mucho más, pero esto de que el segundo motivo de separación de las parejas sea los problemas económicos, bueno, algo está diciendo que, uh -huh. que está cambiando. Y en el caso, por ejemplo, o que pongan los dos sueldos en, en común, en un fondo común, Viene un sueldo, viene el otro sueldo, se pone en una cajita. O, en el caso de los emprendedores que trabajan juntos, bueno, ahí se comparte todo, hay un solo pozo, digamos. Sí, sí, por eso hay que ver el tema del equilibrio, como te decía antes. Los dos ya de movida tienen que saber que de lo que ganan, no importa si ganan 100, 200 o 50, el 40% de lo que ganan lo tienen que destinar a ese fondo. Entonces es parejo para ambos, porque para lo que vos significa un poco más, para el otro va a significar lo mismo que, que para vos, y gana por ahí la mitad de plata que ganas vos. Entonces, a veces como hay mucho ruido con eso, hay que decir, bueno, el 40% lo destinamos a todos los gastos de la casa, de la vivienda, ¿no? los gastos. Yo recomiendo por ahí tener una tarjeta de crédito ambos y que uh -huh. carguen todos los gastos en esa tarjeta de crédito. Así todos los gastos están a nombre de los dos. Ah, claro. Entonces, Está bueno eso. Generalmente, o crear una cuenta en que ambos sean cotitulares de la cuenta y uh -huh. todos los gastos que tengan débito de la cuenta. Bueno. Entonces pueden aportar plata a esa cuenta y se debitan todos los gastos de, del, de esa mismo, del mismo lugar, y están las cuentas claras. Sí, sí, sí cuentas claras, amores largos. Exactamente. Así es. Eh, bueno, Pablito, la, eh, la verdad que nos has traído un tema para hacernos pensar, ¿no?, eh, sobre sobre cómo nos manejamos eh, y también cómo podemos mejorar. Porque es verdad, la cuestión económica influye en todo, lamentablemente. No debería ser así, pero cuando no te alcanza la plata, cuando tenés deudas, eso se transforma y hay que aguantar ¿no? a la otra persona quizás con hasta peleas. Eh, por una cuestión monetaria, ¿no? No, claro. Vos, por ejemplo, estás en tu casa leyendo un libro y hay tu pareja con una silla de youtuber que se acaba de comprar y vos decís... ¿Qué te pasa? ¿Qué hace? Vale 150 mil pesos. Y, no, bueno, me quiero hacer el cuna bueno. No, no podemos hacer el cura bueno. Claro. O sea, no. La no, realidad es... es que no, la, la economía no da para eso. Exacto. Y, y pasa y mucho ese tipo sí. de cosas. Uh -huh. es, así que, bueno, hay que tratar de, aunque sea una o dos horas al año, sentarse con la pareja, si realmente la valoramos, la queremos, la amamos, juntarnos para que todo esto aguantar esa palabra que vos acabas de decir, no esté en la pareja, sino que sea algo diario que se puedan tener juntos mucho tiempo. ¿no? Exactamente. Igualmente, Pablo, por ejemplo, la gente o las parejas que quieran o han escuchado bueno esto de invertir en conjunto, tener una caja de ahorro en conjunto, ¿se pueden acercar a Valerza? ¿Cómo hacen? Sí, se pueden acercar a Alvear 499, que están los ejecutivos comerciales, Agostina, Lara, Facundo, y lo van a poder... Asesorar de la mejor forma, ningún tipo de problema. Uh -huh. Aparte de asesores, somos un poco de psicólogos también, ¿no? También. En estos casos. <risa> Así que, pero siempre es bueno conocer a las personas que van a Viene una persona y te van, también es plata de mi mujer, vengan los dos, los quiero escuchar a los dos, quiero claro. saber cómo aporta cada uno. Uh -huh. Así que, ¿Qué no, es lo que no. piensa también, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas? Piensa? Claro, hay gente que le gusta tener las cuentas de inversiones diferentes. Viene alguien y dice, dime las cuentas de mi marido, ¿no? Bueno, sos cotitular, yo no te puedo decir nada. Claro. O sea, eso es fundamental, que cada uno, si cada uno tiene una cuenta de inversión, está separado. Y el oficial uh -huh. trabaja con cada uno. No le basta contando el oficial a la, a la mujer, sino está de cotitular. ¿Se comparte el asesor financiero? <risa> sí, se comparte, pero no habla. Ah, bien, pero con secreto profesional. Política de privacidad 100%, clave. Exactamente. Gracias, Pablo, por, no. por esta charla. ¿eh? No, a vos, gracias, Mariana, por todo. No seas malo. <risa> Ahí estaba la gente de Valersa.